Saludos cordiales, esto es Peterson's Art and Games. Recientemente el streamer mexicano de juegos shooters, especialmente de Warzone, fue baneado precisamente de este último juego mientras realizaba un directo de la plataforma Facebook Gaming. A continuación les relato quién es más a fondo este streamer y las muy probables razones por las que fue baneado, además de las reacciones de algunos streamers famosos. Arbix es un streamer mexicano de videojuegos que se ha destacado por jugar Shooters, aunque también por el juego de American Truck Simulator en la plataforma de Facebook Gaming. En tan solo un año, entre el 2019 y el 2020, Arbix logró obtener más de 600 mil suscriptores, lo cual, desde mi punto de vista, me ha parecido de lo más extraordinario y también extraño, por no decir sospechoso. Puesto que muchos streamers... Con los que incluso él mismo Hacía colaboraciones Y que tenían más seguidores Y en lo personal Hasta más carisma No lograron dicho salto En tan poco tiempo Y ni siquiera se puede comparar Dichas cifras Como es el caso de Bon Burrito El zorro gamer Y hasta un servidor con los que Participamos con Arbix En aquel tiempo dicho sea de paso yo no lo conocí, más bien él me conoció Viniendo a mi stream e invitándome a jugar Que dice Arbix, pero me va a estar sacando acá rato Si gustas cuando termine, eh, que termíname de comer Le damos al Apex, <risa> Te imagino que termine De comer le damos al Apex claro, pues, sí, Cuando termine cuando termine yo también de, de, de jugarme Y precisamente en el juego de Anthem en dicho stream donde probablemente fuera la primera vez que yo conocí a Arvix, o mejor dicho él me conoció bueno, nos conocimos para no sonar tan despectivo y al menos este es el stream más viejo que quedó grabado en YouTube el que recuerdo más aunque tengo vagos recuerdos de haber jugado con él también en Fortnite y sobre todo en Apex Legends de los cuales muy pocos clips quedaron, ya que la mayoría de los streams fueron hechos en la plataforma de Twitch y Facebook Gaming. Y lamentablemente estas dos plataformas borran al poco tiempo los streams completos, quedando únicamente los clips. Sea como fuere, al principio todo era normal, incluso jugamos algunas partidas en Fortnite y no era muy bueno que digamos. Pero de la noche a la mañana noté un cambio enorme, sobre todo en Apex Legends. Puesto que empezó a hacer movimientos extraños como los clásicos jugadores tramposos. Se había dónde estaba todo el mundo, iba por ellos sin miedo, alguno sin titubear. Nunca le temblaba el arma, es decir, no tenía recoil. A pesar de que en Apex Legends todos sabemos que las armas cuando tú las agarras no tienen los attachments o los aditamentos para no tener tanto recoil. Y ni hablar que parecía tener un aim extraordinario. Posiblemente ahí las sospechas del aimbot y el wall hacking El colmo fue cuando me hizo string sniping y noté que era él en el nickname. Lo reporté por clara conducta antideportiva. Puesto que ya desde el momento en que un jugador y especialmente streamer hace string sniping a otro streamer. Aunque fuéramos compañeros que ya traíamos la rencilla, precisamente puesto que yo lo cuestionaba bastante en cuanto a que me dijera la verdad si tenía o no aimbot. Parece ser que esto causó mucha molestia y me hizo el string snipe y literalmente me deletió como si fuera un aimbotter. Y básicamente el string sniping es considerado por muchos e incluso algunas plataformas como Twitch como una trampa y es totalmente lógico y válido el considerarlo así pues estás sabiendo la ubicación y viendo todo lo que hace el jugador casi en tiempo real sin embargo yo lo reporté porque me di cuenta que él estaba usando Aimbot y Wallhack ya desde hace mucho tiempo y esto había sido simplemente una declaración de guerra por la forma en que fue a buscarme directamente. Nunca tuvo el clásico recoil en el juego al disparar a la larga distancia, y ni hablar que supo inmediatamente dónde estaba yo en ese momento en lugar de enfrentarse en contra de los demás jugadores de equipo. ¡No, es no hace ni shit. Back, back, back, back. Get inside, get inside, get inside. Buenísimo, Arvix. Estás reportadísimo. Eres un imbécil Arbix, Se te sale el cheto, Arbix. Ay, qué asco das, Arbix. No puedes jugar sin un p***o cheto, güey. Y lo siempre te lo he dicho, güey. Lo dije, güey. Eres un asco, Arbix, la neta, güey. No puedes jugar sin un cheto. Dicho, dije, un asco, Arvix, la neta, no sin... la neta pero, pero felicidades, no se puede que lo encuentras tan fácil, wey. Al poco tiempo, Arbix me contacta en Discord mientras estoy haciendo un stream de Apex Legends, con el boomer que es un antiguo camarada de juegos. Y como ven en el clip, dice que lo han baneado por mi culpa por haberle reportado, a lo cual le digo que es imposible, ya que por un solo reporte, es muy raro que baneen a un jugador aunque esté haciendo trampa, ya que el reporte lo que hace es simplemente alertar al staff, es decir, al equipo del juego, y estos moderadores tomarán cartas en el asunto investigando a profundidad. Es decir, no banean a cualquiera solo porque tú lo reportes. Ya desde aquí tenemos una prueba contundente de que él simplemente no dejó de hacer trampa desde aquel entonces y de ser un verdadero cínico que negaba rotundamente el usar hacks a pesar de que era evidente. Sí, mi cuenta ha sido bloqueada. Por eso, no, no, eso. Es que esos güeyes no andan... O sea, ellos checan, güey. No, no andan... O sea... Ah, es que porque reportó un güey. Ah, sí, eso es... Eso qué... ¿cuántos, ¿Cuántos no he reportado y no hay ni un...? O sea, siguen limpios, güey. O sea, no... Algo algo hiciste, güey. Algo, algo hiciste, güey, que, que... No sé, güey. Es imposible que sea por un solo... Por un solo reporte, güey, te baneen, güey. Es, es imposible, wey. Y eso de decir de que, es que porque mato mucha gente, güey. Güey, la neta, yo te lo he dicho, güey. Se te veía esa mierda el aim, aim assist, güey. Su puta mierda, güey. que jugaran en con consola, güey. Güey, <ríe> es que cuando sí, disparabas sí, ¿sí? ¿sí? ¿sí? ¿sí? tu... Bueno, güey, dale. Como quieras, güey. que te tiembla su... la pantalla. Cuando te tiembla la pantalla, ¿sí? valiste madre, güey. Ahora bien, retomando el tema del Shadow Ban actual de Arbix en Call of Duty Warzone, el cual ya fue desvaneado por el propio Activision, según el mismo Arvix ha mencionado, pero que extrañamente dice que no volverá a jugar y se centrará en jugar otros juegos. Puesto que tengo la sospecha de que es una posible farsa o bien simplemente es otra artimaña de Activision para aparentar que está baneando a jugadores tramposos, pero en realidad no lo está haciendo y les está devolviendo las cuentas a muchos de esos streamers tramposos y todo es maroma y circo pero de esto último hablaríamos en otro video si ustedes lo desean pónganlo en los comentarios por favor como vemos en el siguiente clip Arbix fue literalmente baneado en pleno directo como hemos mencionado anteriormente desde el inicio de su stream mientras buscaba dicha partida su ping subía por las nubes hasta los 350 milisegundos de latencia y jamás pudiendo encontrar una partida pues había sido claramente Baneado, aunque yo le llamaría un ban puesto que aunque estés dentro del lobby del juego, simplemente no puedes jugarlo. Como incluso le comentaron, en oigan, ¿qué está pasando? Buscando partida con 350 de ping, porque tanto chinga. Qué raro. Nunca me había pasado esto? 132. Oye, pero mi... Zona geográfica. Ajá, Guadalajara. ¿What? Raro. ¿Eso no pasa cuando te banean? No sabré decirte. Qué raro. 232. Nunca me había pasado esto. ¿350? ¿Por qué 350? Estoy baneado, ¿no? Arvix nuevamente negó en todo momento que él usara hacks, pero hizo una pregunta a su chat de manera hipotética, preguntándoles cuál sería la razón si supuestamente estuviera baneado, lo cual es sumamente irónico. Pero, pero pregunta, ¿por qué si digamos de que estoy baneado? Digamos que estoy baneado. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estoy baneado? Y hasta cierto punto cínico, ya que la realidad es que solo hay una explicación para ello. La utilización de hacks o algún sistema ilegal que ha sido detectado. Men, no soy tan tonto para usar un hack y perder mi cuenta en la que he gastado miles de pesos, ¿sabes? Habríamos que señalar que Arbix duró demasiado tiempo usando hacks o si es que los usó en un hipotético caso de que no los hubiera usado pero realmente todo indicaba que sí ya los estaba usando desde el primer momento en que se unió a Warzone y solo hasta en este directo que fue hecho en el 29 de diciembre a finales del año pasado 2021 y a lo cual contacta con un tal Batman que es al parecer su amigo y el cual le dice que había sido baneado por múltiples reportes Y no me bajan de chira Sí, sí, pues sí, pues sí, así es ese pedo Pero sí, güey, está mal ese pedo, güey Después de ciertos, este, te digo Reportes y te shadow banean Digo, no te van a banear nunca digo, A Ruizol, a Erna, a un chingo ya les los ha te banean. banean un chingo de veces Pero no te banean por lo mismo que saben que pues no, no eres hacker Nada más, es como una actividad sospechosa Personalmente tengo varias pruebas por las que yo mismo he acusado a Arvix, no solo en Apex Legends de usar hacks, sino también en el propio Warzone, y que incluso fue cazado por el famoso youtuber inglés y cazador de cheaters Bad Boy Beeman. Incluso ya di una prueba al inicio de este stream con la confesión de Arvix cuando hacíamos directos juntos en Apex Legends, pero si ustedes quieren un video especial de esto, por favor ponérmelo en comentarios y bueno ahora viene dos famosos eh, streamers y youtubers españoles cazadores también de cheaters y hackers especialmente en Warzone hablamos nada más y nada menos que de Sarpete Gamer y de el famoso Tyson TV que emitieron una opinión o mejor dicho uno sí lo omitió y el otro la omitió vamos a empezar con el gran zarpete gamer y su humilde opinión me está diciendo me están diciendo por eh, aquí por las redes que el, que el tío este que estoy diciendo el Arbix eh, que, que era un cheto Que ya lo tenían fichado Que ya estaba fichadísimo sí. Vale, que lo sepáis Me Dice que sin ningún motivo Que lo han ha baneado sin ningún motivo Señores, tío Que se ha, sadovanean se ha un montón de gente Sin motivo, tío O sea, yo no digo que Que no, eh, o sea que no haya gente sabanera sin motivo, pero no sé, macho. Incluso me reprochó después de esto una donación que hice para insistir en que básicamente cazara a Arvix de Facebook Gaming, puesto que Zarpete es un cazador de chetos y, pues, Arvix ya es una celebridad entre comillas en Facebook Gaming, ya que tener 700.000 seguidores o más de ellos es bastante. A lo cual Zarpete contestó de manera muy humilde que me reprochaba mi donación. Hello. Eh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no me donéis nada, no. No me, me, no, me, no me donéis nada, tío. Te lo agradezco, pero no me donéis nada, por favor. No, no, no. Te lo agradezco, Peterson. Pero no me, no me dones nada, tío. Bro. ¡Hala, tío! Por fa ¡Eh! ¿Estás aquí, tío? Que me he hecho chorizo. Me he roto las piernas. Sí. Uf, me, me, me, me, sí me, me suicido. Ahí, sí. Me suicido. Pero ¿Cuánto no, dura no, no, el no, no, Shadow no. van Entre una y dos semanas. Mañana, hacerme caso, mañana va a haber gente que va a volver a aparecer en Warzone, o mañana o pasado, dentro de dos, tres días, diciendo que le va a volver a dar una oportunidad, que no sé qué, qué tal, qué cual. Gente que juega a Warzone y ya no juega. Que se ha ido pues, a Apex o a otro. Cuando se les quite el Shadowban, habrá gente que tenga Shadowban cuando se les quite, pues volverán. Ya está. aquí munición? ¿Ni me Sin más. Y por el contrario, el streamer español de juegos Shooters Tyson TV, famoso en Facebook Gaming y YouTube, que cuenta con más de 462 mil suscriptores en YouTube y que en ocasiones ha cazado a numerosos streamers cheaters y hackers. En esta ocasión, a diferencia de Sarpete, este cazador de chetos ni siquiera se inmutó e ignoró completamente mi pregunta. Como te salgo del sumino. de Arbic de FB Gaming? De desde el operador? World. Hasta todo. Le puedes cambiar la, la esta, el casco. Le puedes cambiar todo al pavo. Ah. A pesar de que incluso el lector de texto leyó mi comentario en directo. Que era parte de una donación. Puesto que tampoco leyó mi comentario siendo suscriptor común y corriente. A diferencia de Zarpete. Si bien era una donación módica al final de cuentas es una donación y una pregunta sencilla que podría haber contestado es más, ni siquiera las gracias obtuve por dicha donación y desde mi perspectiva Tyson TV ha ido bajando de calidad en cuanto a su credibilidad puesto que en algunas ocasiones ha acusado a algunos streamers de chitros evidentes y luego estos se codean con él juegan algunas partidas y termina retractándose y diciendo que él se había equivocado, como pasó con Deus Amir, rey TV, Winhaven, etcétera. En fin, como dice el dicho, por sus actos los conoceréis. Y bueno, eso es todo por ahora, me despido y espero que les haya gustado el video. No se olviden de dejar su like, compartir el video y suscribirse. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.